Moreno Cocani presenta Es el lunarcito Me ha cautivado Es el me lunarcito Me ha transformado La vida entera Floro de Cocani Es el lunarcito Me ha cautivado Es el lunarcito Me ha transformado La vida entera Floro de Cocani Yo no sé Haciendo nuestra promesa a la mamita Carmila, bailando la morenada, yo me enamoré de ti, haciendo nuestra promesa a la mamita Camila. escucha. La promesa La you <laughs> Para ti, soy un esclavo de amor, negra de mis amores. De esa morra para ti, vivir. He nacido solo para. A ver ustedes, soy. De... ¡Marrad el hombre solitario! esa tu linda mirada, me gusta tanto y tú no te das cuenta de nada Cada noche yo te sueño y tú eres para mí, solamente para ti right. Vivo embrujado por esa tu linda mirada, me gustas tanto y tú no te das cuenta de nada Cada noche yo te sueño y tú eres para mí, solamente para mí Nacerá otro día. Quiero despertar, verte mía y así vivir a tu lado para, para toda, la toda la vida. vida yo, yo, día, yo, quiero despertar, verte quiero mía, mía día, y así vivir a tu lado para oh, toda oh, la vida. Oh, cuando tú quieras, tú, donde quieras, a tu lado estaré. Cuando donde quieras, donde quieras Por tu vida de embrujado Para toda la vida Ay, Cuando quieras donde quieras A tu lado estaré Cuando quieras donde quieras Por tu vida de embrujado Para toda la vida Ay, Por mí. No es preciso que tú llores por este modelo bandido Si toda la mujer para llorando están por mí Antes decías que no, ahora dices que sí Sufriendo triste me recordarás, solo llorarás Antes decías que no, ahora dices que sí Sufriendo triste me recordará si sola llorará con alegría en este carnaval, venimos todos a bailar, con un Ferrari, Virgencita de socavó. Sí